Hola, buscadores. La frase de esta semana, la felicidad es algo interno, no externo. Por lo tanto, no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos. Se ha dicho muchas veces, creo que yo, no igual, pero de otra, de otra manera, lo he ido comentando en otros vídeos, Primero que todo el mundo busca la felicidad como si fuera algo mmm, fijo, estático, que, como una cima a la que llegas al final de la, de la montaña, en la cima, y ya te puedes quedar ahí para siempre. Y eso no es así, eso no funciona de esa manera. La felicidad es un sentimiento interno y además pasajero. Es un momento, un tiempo, una época, un momento, da igual, ¿vale? en el que nos sentimos felices. Y eso también depende mucho de nuestra definición de felicidad. Pero, y dejando aparte todo esto, tiene que quedar claro que es algo interno, es algo totalmente interno. Sentirse feliz, si lo miras bien, verás que tú lo puedes haber asociado a que te han dado un premio, a que alguien te quiere, a que, yo qué sé, cualquier cosa externa, sí. Pero es algo de dentro. y de la misma, a la misma velocidad que puede llegar, puede irse, siempre que lo fijes, lo ancles, bueno, ancles esa felicidad a algo externo. Si lo fijas, le das valor o consideras, porque eso es un pensamiento tuyo, una decisión tuya, aunque no creamos que sea así, sí lo es, nosotros decidimos si somos felices o no. Y esa decisión depende solo de nosotros, no de las circunstancias externas. Sí que has oído hablar, seguro, de personas que en circunstancias malísimas, tremendas, se mantenían con alegría y siendo felices. Porque habían decidido ser felices. Buscaban su felicidad dentro y la encontraban, pero no fuera. Si yo para ser feliz dependo de que tenga dinero, de que tenga salud, de que tenga amor, de que tenga cosas, ¿m? nunca vamos nunca voy a estar feliz, o solo momentáneamente, porque en algún momento tendré dinero, vale, muy bien, en ese momento seré feliz. Mientras tanto no lo he sido y cuando se vaya ese dinero momentáneamente, por ejemplo, voy a dejar de ser feliz. La felicidad no depende de lo que fuera, de lo de fuera. Eso solo depende de nosotros, de cómo somos nosotros, de nuestras decisiones. Y las decisiones son lo que somos nosotros. <risa> por eso es bueno tener alguna herramienta que te ayude a comprenderte cómo eres por dentro, sin autoengaños. Por eso yo recomiendo que se use la numerología por ejemplo la numerología evolutiva es muy potente en cuanto a esto a darte a conocer cómo eres con tus fallos y con tus tus cosas buenas y malas no y algo que considero más potente todavía más profundo con más detalle ¿no? es la astrología una carta astral por ejemplo te puede ayudar a conocerte a ti mismo ni la numerología ni la carta astral ni ningún sistema te va a hacer feliz ni te va a hacer nada por sí mismo, pero sí te va a ayudar a comprenderte. Y una vez te comprendes, puedes darte cuenta por qué asimilas una, la felicidad a una serie de cosas, por ejemplo, y por qué no te funciona. Cuanto más te conoces a ti mismo, más feliz puedes ser. Eso también es cierto. Pero insisto, busca en tu interior qué es lo que te hace feliz internamente, que no depende de fuera, y ánclate ahí. Porque eso es lo que te, realmente será permanente o casi permanente. Dudas, preguntas en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.